Familia Niner, ¿cómo están? Sean bienvenidos al podcast de Canal 49, como cada semana... Es un gusto, es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes eh, aquí en YouTube, a los que me están viendo y a los que me están escuchando en iBox y en Spotify. Un saludote, señores. Eh, estamos ya muy cerca del draft 2022 de la NFL, ¿no? Estamos ya prácticamente a semana y media de que sea el draft y ahorita vamos a hablar un poquito de, de, de esto, ¿no? Que, que sí es un tema, creo que bien interesante. Ya se los he comentado en los, en los programas anteriores, muy interesante de lo del draft. Por eso hemos estado haciendo estas revisiones de los prospectos que vienen, tal vez no sean los que nos van a llegar, pero por ahí podríamos tener la suerte de pescar alguno de esos. Hay obviamente muchos más, pero obviamente pues eso ya es tarea también de cada quien de meterse a investigar y ver qué nuevos prospectos vienen, ¿no? Eh, rápidamente, antes de seguir con el podcast, les aviso, eh, la neta es que el viernes pasado ya les había hecho yo que iba a hacer eh, sorteo. <risa> eh, la neta es que vivo en la luna, se me fueron las fechas y pues se atravesó Semana Santa, días de descanso, días de andar saliendo con la familia, de andar de aquí para allá. Y la neta es que me los di, por eso les avisé ahí en las redes sociales, les avisé en, en, en Facebook y en Instagram, les avisé que, que, el, que el sorteo se posponía para este viernes. Y este viernes, señores, sí ya es un hecho. Chin, chin, si no es cierto. Es más, si no hago sorteos este viernes, les regalo cosas a todos, a todos los suscriptores del canal. <risa> Así de ese tamaño es mi seguridad de que voy a hacer podcast este fin de semana. Por ahí van a ver algunas este, cortes ediciones de mi video porque lo estoy grabando en el día, ¿no? Ya estoy reconectándome este lunes a todo esto y pues se meten ahí sonidos callejeros de mis perros. <risa> Colonia popular, señores. Ustedes saben de eso. Este, pero bueno... Este viernes hay sorteo y les recuerdo lo que voy a regalar. Miren. Plaquita. Plaquita fan número uno. Ya hay varios por ahí que tienen una, ¿no? Ya la tiene el buen robal de Chihuahua. La tiene Leo Murillo de Veracruz. La tiene eh, el Chino RPG. De, de. No es cierto, el chino no la tiene. ¿Quién, quién más, ¿A quién más ya le llegó? Bueno, pues ahí, ahí me recuerdan. Voy a regalar esta plaquita. Y el banderín nuevo de paquete. Ya se los había mostrado, se los voy a mostrar otra vez para los que no lo vieron. Banderín. Esta bandera para que la cuelguen ahí donde quieran. De los poderosos San Francisco 49ers, ¿no? Tiene acá sus estas para que las puedan eh, colgar. Está bien padre. Les decía yo que la quería poner en el muro, pero mejor se las voy a regalar a ustedes. Viernes sorteo. De una vez les aviso, Viernes. Este viernes a las 10 de la mañana va a ser el sorteo para miembros del canal. Recuerden que para los miembros del canal van a ser los regalos de Canal 49. Viernes 10 de la mañana, sorteo eh, de estos dos artículos para miembros del canal. Por ahí se siguen suscribiendo, lo cual agradezco muchísimo que sigan apoyando esta plataforma, este canal. Sé que es temporada baja, sé que no es tan atractivo ahorita y de repente se me desconectan muchos. Pero aquí seguimos informándoles porque todos los que sigan, pues ya saben que... Cuando llegue la temporada van a estar más que informados y van a saber de todo lo que estamos hablando, eh, así cañón. Pero bueno, viernes sorteo y eh, ¿qué más? ¿Qué otro aviso les, les quería decir? Bueno, está en las redes sociales, Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch, ah, Twitch Canal 49. De, de la misma forma les aviso a los Twitcheros, ¡regreso! Esta semana ahora sí ya llevo con un mes prometiéndoles que regreso, pero ya pasé todos mis compromisos fuertes que tenía. Este miércoles sí regreso a Twitch, espero que me puedan acompañar, ¿no? Seis y media de la tarde, miércoles seis y media de la tarde voy a estar en Twitch platicando con toda la banda. Jugando, compartiendo y cotorreando como acostumbrábamos a hacerlo, la netas es que ya los extraño. Y este miércoles ahí nos vemos, banda Twitchera, neta de netas de la misma forma, si no ando por ahí, les voy a regalar a todos los de Twitch algo. Así de seguro estoy que voy a estar ahí el miércoles. Pero bueno, entremos este, con, con la información, ¿no? Algo de información que hay. Eh, eh, ¿Cómo se llama este señor? Eh, que, que, que moco, algo así, un, un ala defensiva que llegó a los 49 de San Francisco. No fue drafteado en 2018 por los Colts me parece tuvo por ahí un, se rompió un tobillo lo cual lo ha tenido en la reserva de lesionados llega a los 40 de San Francisco por un año eh, Turek que ke, que Moco que Moco se llama Turek Moco llegó y este pues bueno yo la verdad creo que son estos hombres pues, que vienen de lesiones eh, que vienen como a ver si por ahí la pegan de rotación pero teniendo a Chris Kokurek. como coach de línea defensiva yo creo que este señor le saca jugo hasta las piedras. Entonces, voy a dejar ahí, este... Eh, eh, como... Lo voy a dejar en, en, en, en, en... Con el beneficio de la duda, pues, a este... a este eh, Que moco, a ver qué tal. A ver qué tal, qué tanto jugo le puede sacar eh, el señor eh, Chris Kokurek. Ya veremos. Llegó otro receptor, ya les había hablado de, de Marcus. Y llegó otro, no recuerdo también bien el nombre. Este... Ay, ahorita lo traía aquí, pero bueno, es que traigo otro tema que es el que quiero hablar muy fuerte con ustedes. Bueno, este receptor que llegó pie de los vaqueros, ya circuló por Seattle, circuló por otro equipo por ahí. La verdad es que tampoco ha hecho mucho, no creo que tiene cuatro touchdowns en toda su carrera, que también creo llegó 2018 a la NFL eh, y pues bueno, vamos a ver, yo creo que ahí sí no le tengo mucha esperanza. Es, pero pues ya veremos, ¿no? Ya veremos eh, cómo nos va con este receptor abierto. Dudo incluso que llegue a, a, a al 53 final. Pero bueno, son de estas contrataciones que, como les repito, sigue los 42 insisten mucho en hacer este tipo de contrataciones. Contrataciones que yo luego no me explico, pero bueno, ahí está. Llegó este señor, vamos a ver qué tal. Y pues bueno, vámonos de lleno con el tema que quiero tocar hoy, que ha estado muy muy fuerte en las... Tal cual y como siempre en las redes sociales ¿no? y esta vez un poco más. Divo Samuel, ya la semana pasada hablamos de él, de la situación que tienen, de lo que está pasando, eh, de todo esto que hizo de, de, de eliminar eh, su contenido de redes sociales, dejar de seguir a los 49, está molesto porque quiere contrato. No, pues le dieron una lanota de Bante Adams a Tyreek Hill eh, Él y junto con otros, AJ Brown y otro receptor por ahí eh, No están muy contentos porque no les han dado la lana que están buscando Se estima que no se van a presentar a los entrenamientos que ya empiezan mañana No se lo quieren presentar eh, Divo Amo le está haciendo su berrinche Por ahí estuve leyendo ya los comentarios de todos ustedes Tanto del podcast pasado como el del jueves y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Yo, o sea, yo creo que Divo Samuel, si bien es un muy buen receptor, tal cual como receptor, no lo sé, pero si sí es un wide back, como él se hace llamar, muy versátil, ¿no? Esta, esta, esta capacidad que tiene de correr el balón, además de, de, de jugar su posición natural, que es el receptor, lo hace pues, realmente creo que único en la liga, tal vez comparado un poco, un poco con Tyreek Hill o con eh, Coronel Patterson, pero creo que Divo Samuel está por encima de ellos, sobre todo por su carrocería, por la velocidad que tiene y por los resultados sobre todo que dio este 2021, ¿no? Obviamente quiere ganar las perlas del cielo como cualquier jugador de la NFL con esos resultados y pensando en su futuro. Porque pues sabemos que ellos nunca tienen nada seguro con el tema de lesiones, con el tema de, de, de broncas contractuales, etcétera, etcétera. Hizo su berrinche, ¿no? Me parece que todos estamos en la misma, estamos en, la misma, en el mismo son de que si bien es necesario, no como es necesario Nick Bosa, como es necesario Fred Warner, como es necesario George Kittle, el que me digan, tampoco es indispensable. No podemos eh, reventar el futuro de la organización o meternos en problemas financieros por un solo jugador, por muy divo Samuel que se llame. Y pues, si va a circular, pues que circule y veremos qué es lo mejor que podemos obtener por Divo Samuel si es que no se llega a un acuerdo, ¿no? Que yo espero que sí, se los decía, era mi conclusión del podcast pasado. Yo creo que esta novela va a tener un final feliz. feliz. Al final yo creo que Divo sí va a firmar con los 49. Eh, y pues ahí va a acabar el, el, la, la onda, ¿no? Tendrá que estirar un poco más la directiva, tendrá que aflojar un poco más Divo... Pero creo que van a llegar a un acuerdo que, que les convenga a ambos, ¿no? Y tal vez los incentivos sea lo atractivo en el contrato de Divo. Él sabiendo lo que puede lograr, ahí es donde se puede inflar de billete. Pero ya lo veremos, ya veremos qué pasa. Ahora bien, vamos a, al tema que, que, que, que creo que es lo que hay que hablar. Miren, por ahí alguna vez ya, ya tocaba yo estos temas. No del respeto a los jugadores, a la organización. Del ejemplo que somos como afición, no solamente... Dentro del orbe de la NFL, dentro de las aficiones de la NFL, ¿no? yo creo que la afición de los 49 es, somos una afición que siempre ha sido muy respetuosa. Somos bien tóxicos, sí. Somos demasiado, o sea, ha vuelto una afición muy, muy. Nos hemos vuelto una afición muy tóxica en redes sociales, eh, Hacia grados realmente enfermizos. Y creo que esto deberíamos de empezar a hacer conciencia valedores, porque miren, de veras. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes tienen hijos que los están viendo, que los están observando, que están leyendo lo que, lo que se postea en, en las redes, en los grupos, lo que se dice en un canal como este, lo que se dice en Twitter, lo que se dice en muchos lados. ¿no? Somos ejemplo para la afición también nosotros como afición. Y, y de repente yo alguna vez les comentaba, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y lo que hacemos porque somos ejemplo para generaciones que vienen, incluso para los que están queriendo empaparse de este deporte o de este equipo y ven estos ambientes y la verdad creo que mejor se echan a correr ¿no? y dicen, no, gracias entonces eh, hay que ser más inteligentes miren, a mí, a lo mejor me han dicho que defiendo mucho a Garópolo y no es que defienda yo a Garópolo, defiendo al equipo y defiendo a sus jugadores, ¿no? también cuando le tiran calabaza a alguien más, me molesta pero lo de, lo de Garopolo se volvió muy tóxico y se volvió a niveles enfermizos. Sigue pasando, ¿no? Sigue habiendo gente que le sigue poniendo apodos y le sigue, lo sigue insultando. Y que tonto polo, y que tronco polo, y todo eso. Puede ser una manera, así de sacar la frustración que tenemos hacia los resultados que nos ha dado el señor Jimmy Garopolo. O también, pues, broncas que traemos cada quien y buscamos en quién tenemos que descargar todas nuestras broncas que tenemos y cada quien sabemos, ¿no? ...cada quien agarra a su puerquito... ...pero creo que tenemos que bajarle un poco a eso... ...porque lo que pasó con Divo Samuel... Está, ...o sea, todo esto viene a colación por eso... ...lo que pasó con Divo Samuel... ...está ya cañón, yo creo que... ...y es el resultado de... ...llegar a esos extremos, ¿no? De pensar que los jugadores... ...tienen que ser, hacer... ...y ser exactamente como nosotros decimos... ...y como nosotros queremos... ...sin tomar en cuenta que somos millones... ...y millones de, de, de, de cabezas... ...de, de educaciones de ideologías y de criterios, ¿no? Y de repente a Divo Samuel, pues, esto que hizo, si bien no estuvo bien, no, o sea, no está chido que haga esos berrinches, tampoco podemos llegar al grado de agredirlo, ¿no? O sea, Divo Samuel esta semana eh, por ahí hizo un live en donde, pues, está platicando que se le han ido a la yugular, ¿no? Tanto con amenazas de muerte como con insultos y, y ondas ya racistas y creo que todo eso no, no lo podemos tolerar, carnales. O sea, Quiero pensar que es la afición únicamente gringa, ¿no? que son los de allá, los que le escribieron. Yo quiero pensar que ninguno de nosotros somos capaces de hacer algo así y ojalá que no. Y si lo, alguno de nosotros por aquí lo está haciendo, de veras carnales, reflexionenlo mucho porque pues, ellos no tienen la culpa de estar buscando pues, lo mejor para su futuro. ¿no? Al final de cuentas, nos guste o no, nos duela o no... O nos, o nos parezcan o no la nueva realidad de la NFL, pues se ha vuelto un negocio. Un negocio en el que pues, ellos tienen que buscar eh, ser eh, asegurar pues, por lo que han peleado toda su vida. no Porque pues, esto, estos chavos que llegan a, a este nivel no empezaron a jugar el día que los draftearon. ¿no? Llevan muchísimos años invirtiéndole dinero, tiempo, esfuerzo, todo a, a, a una carrera. Que cuando ya tiene sus frutos, pues buscan que se les sea... Eh, ...remunerado, creo que cualquiera de nosotros en cualquier trabajo o en cualquier actividad que llevamos mucho tiempo... ...rompiéndonos eh, el hocico, ¿no? sudando, desvelándonos, dándolo todo, ¿no? poniéndonos la camiseta... ...pues lo menos que queremos es que se nos valore y que se nos dé un, un sueldo o, o las condiciones eh, justas por nuestro desempeño, por nuestra labor... ¿no? ...ya seamos godines, ya seamos empresarios, ya seamos eh, independientes, lo que sea... Siempre buscamos eh, que, pues, que se nos sea, sea bien remunerado porque le damos un valor a nuestro trabajo. Y creo que en ese sentido lo que está di haciendo Divo Samuel no está mal. Me parece que es correcto que él defienda sus, sus intereses como jugador. Toda vez, como les decía, uno nunca sabe si el día de mañana se lesiona. ¿Qué le pasó a Earl Thomas ¿no? con, los, con, Sieg, con, lo, con Seattle? Quería su contrato, no se lo dieron, se puso a jugar, se lesionó. Y se fue básicamente con las manos vacías. Entonces ellos tienen que cuidar porque tienen familia, ¿no? Digo, Samuel tiene un hijo, eh, etcétera, etcétera. Entonces, miren, sin ponerme moralistas y sin ponerme a hacer discursos de, de, de Gandhi o cosas así, como afición hay que bajarle muchas rayitas a nuestra toxicidad y a nuestra agresividad hacia, hacia los que al final del día son los jugadores del equipo que apoyamos, ¿no? Total, si no quiere estar con los 49, pues suerte que le vaya chido y el que sigue, y ni modo, ¿no? Ya será rival en otro equipo, etcétera, etcétera, y, y, y, y mire, nos vamos a ver muy tontos insultándolo, diciéndole mil cosas, y el día de mañana llega un acuerdo y otra vez ya lo vamos a amar, entonces hay que ser más coherentes con este tipo de cosas, y se los digo porque pues no nada más es ahorita Divo, ¿no? Como les mencionaba, ya pasó con Garópolo en su momento, en su momento. Le pasó a Alex Smith, yo recuerdo. Le pasó a Colin Kaepernick y eso, pues, esa historia no la sabemos, creo que todos ya de memoria. ¿no? Y así hay muchos casos en los que creo que no estamos demostrando ser una afición ni muy inteligente o, o realmente ni siquiera estamos demostrando ser una afición. Entonces yo esperaría la afición americana que, que también ve este programa... Eh, pues que tomen en cuenta mis palabras, ¿no? un poquito que no las echen en, en, en saco roto que aprendamos a respetar a los jugadores porque más allá de jugadores también son seres humanos son personas que están buscando lo mejor para sus vidas, para sus eh, familias, etcétera, etcétera entonces tache a toda la gente en Estados Unidos, en el mundo, en México donde no ha sido que, que le mandaron este tipo de mensajes al señor Divo Samuel se me hace muy bajo, se me hace muy cobarde se me hace muy nefasto que, que valientemente detrás de un teclado salgan bravucones de este estilo. Aquí ha llegado uno que otro, no pero bueno, no lo podemos comparar. Lo mejor es no pelarlos, ignorarlos y que se queden ahí con sus cosas. Pero lo digo Samuel, pues está muy, muy denso porque son los jugadores, son a los que en teoría apoyamos y queremos. Todavía es un niner, entonces no podemos eh, hacer ese tipo de cosas neta. Pues tache, tache a todos los que hicieron esto, carnales, neta que no, no se vale, no lo hagan, no sigan esos ejemplos y, y limpiemos nuestras redes sociales de gente así. Llamado también a los administradores de las páginas de los 49, sobre todo en Facebook, Twitter, pues es el tweet verso, es más complicado, pero en Facebook hay mucho más control. Y yo de repente sí veo que a los administradores, no de todas las páginas, no hay unas que de verdad mis, mis respetos... Los administradores son geniales, siempre están al pendiente de lo que se está posteando, eh, hacen filtros, eh, no permiten cualquier idiotez que se quiera poner, pero hay unas páginas que de plano los administradores brillan por su, por su ausencia y, y postean cada cosa y se generan unos, unas discusiones y unas peleas que, que dan pena ajena, carnales. Entonces ojalá le bajemos a eso porque eso no es el fútbol americano. Al menos así no me lo enseñó mi padre o no me lo enseñaron mis coaches. El fútbol americano es otra cosa, es formativo, eh, tanto físicamente como mentalmente. El fútbol americano es, es, una, es una cultura de, de, de compañerismo, de apoyo y de trabajo en equipo. Ojalá esto no vuelva a suceder ni con Divo Samuel, ni con ningún otro jugador, ni entre nosotros. Ese es, eh, a lo mejor, el mensaje que hoy quería darles en este podcast. Porque sí, se me hizo muy denso eso de Divo Samuel. No está chido, neta, no está chido. A ninguno de nosotros nos gustaría que pasara eso, que nos empezaran a mandar este tipo de mensajes, ¿no? Y creo que sí sería muy, muy, muy triste, y muy bajo y muy ruin ver este tipo de cosas. Pero bueno, hasta ahí este tema de, de Divo Samuel. Ojalá sí lo consideremos. No hay que ser una afición así, ¿va? Y pues bueno, eh... Hablemos un poquito del draft, que ya estamos a la, a la vuelta de la esquina, próximo jueves 28 de abril eh, empezará el draft, será la primera ronda, los 49 no tenemos nada por el momento en primera ronda. Insisto, porque por el momento no? Ya también se los expliqué en otro, en otro eh, programa, se puede hacer algún trade-up, muchos se preguntan qué es un trade-up, pues básicamente es tratar de subir en el draft. A lo mejor si no tenemos primera ronda, pues buscar vender o cambiar alguna segunda y una tercera y por tener alguna primera con algún equipo que esté interesado en cambiarla. Tratar de subir y poder tener una primera ronda es posible porque los Niners tenemos nueve picks en este draft y yo creo que los 49 van a buscar hacer algo así, porque no creo que todas las utilicen para seleccionar jugadores. Entonces, eh, veremos. Jueves primera ronda, yo la voy a ver. De una vez les aviso, jueves 28, no, no habrá canal 49 como tal, igual que el año pasado, voy a hacer un live. Vamos a hacer un live para hacer un poquito, un poquito la cobertura del previo al draft. Tal vez nos quedemos un poquito más por ahí platicando. A ver si sucede algo con los 49. Y de tomos, si no, en cuanto suceda. Si llegara a suceder algo en esa primera ronda. Vamos a... a este, pues nos, nos conectamos de volada en vivo y lo platicamos. no Vamos a tratar de dar cobertura al Draft. El jueves 28 va a ser eh, transmisión en vivo. Les aviso una vez para que estén al pendiente. Los que me quieran y puedan acompañar. Pues bienvenidos. Y el este... Mmm, y este jueves, este jueves, Canal 49, pues ya saben, el acostumbrado o que estoy empezando ya a acostumbrar a hacer mi mock draft, también para los que no saben qué es el mock draft o qué son los mock drafts, pues son este tipo como de predicción, de pensar qué es lo que podría seleccionar eh, tanto todos los equipos o, o un solo equipo en específico. Yo voy a hacer mi mock draft, les diré más o menos o qué pienso yo que los 49 podrían agarrar en, esta, en este draft 2022. Y pues bueno, ahí, ahí este... Pues ahí estaremos eh, a ver si están de acuerdo A ver si ustedes tienen otras sugerencias, otras opciones Ya veremos qué pasa, ¿no? Pero bueno, el jueves eh, este mock draft Hablaremos ya de todo lo que hemos estado viendo Yo de una vez les digo, si sí quiero o yo quisiera Que los Niners fueran por línea ofensiva Ya sé que tenemos linieros, ¿no? Pero yo sí quisiera que primero buscaran línea ofensiva El perímetro, eh, creo que medio se puede defender Tampoco nos caería mal uno de esos esquineros que vienen muy fuertes por eso les digo, hay que ver si hay un trade-up. Pero bueno, jueves, Mock Draft. Miércoles nos vemos en Twitch. Este... Y eh, el próximo jueves, dentro de 15 días de este jueves en 8, transmisión en vivo previo al draft. Y veremos si los 49 se logran colar a la primera ronda. Ya lo estaremos platicando ahí, ¿no? Pero bueno, carnales, hasta aquí el podcast. Es de, los que, de lo que les quería hablar el día de hoy. Eh, les mando un abrazote a todos, ya saben. Ah, y este viernes el sorteo, no se les olvide. 10 de la mañana, sorteo Canal 49. Miembros del canal Banderín. Y placa de fan número uno de los Niners del buen eh, Francisco Sagún. y el banderín de Germán eh, Club 49ers eh, Oficial Chapters México. Sale carnales, entonces les mando un abrazote, cuídense mucho, les mando mucha buena vibra. Eh, ya no seamos tóxicos, ese es el mensaje de hoy. Y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, Go Niners.